Soy Ángela María Calderón, lidero una empresa de asesorías en seguros en la ciudad de San Gil, Santander, Colombia y se denomina Ángela María Seguros. En este día quiero contarles que gracias a una herramienta tecnológica llamada Seguros, la cual llevo usando más de tres años, mi oficina cuenta con todos los procesos. Esta herramienta tecnológica ayuda a que mis procesos operativos, administrativos y comerciales puedan controlarse, determinarse y al final generar un resultado estadístico. Eh, de manera especial agradezco al equipo Sobseguros porque todo el tiempo han sido un apoyo en nuestra labor, eh, atienden nuestras inquietudes y las oportunidades de mejora. Considero que esta es una herramienta muy competitiva y de gran utilidad en el desarrollo diario de nuestra gestión. Gracias.